Realmente estoy cansado de ver cómo te pasas el tiempo esperando, creyendo que ese hombre te va a llamar, o que va a cambiar, o que de pronto se convertirá en ese hombre que crees que te hará la mujer más feliz del mundo. Es tiempo de que entiendas algo. Es tiempo de que sepas la verdad sobre todos los hombres y que empieces a usarla a tu favor. Si estás cansada de que cada que conoces a un hombre siempre sea lo mismo, entonces esto es para ti. Hola amigos, yo soy Cristian y el día de hoy les traigo algo que muchas personas desconocen. Todos sabemos que los hombres y mujeres son diferentes, pero algunas veces las mujeres olvidan qué tan diferentes somos. Es por eso que decidí compartir con ustedes este secreto. Para que ustedes dejen de pensar que ese hombre que te promete la luna y las estrellas realmente te las va a dar algún día. Pero antes me gustaría que me dijeran en los comentarios ¿Cuántas veces les ha pasado que un hombre promete llamarles y no lo hace? O que promete darte lo que quieres y siempre sale con alguna excusa. O que siempre dice estar más ocupado que el presidente. ¿Cuántas veces les ha pasado y qué hicieron al respecto? Los hombres dicen mucho, pero hacen poco. Lo he repetido mil veces. Si van a elegir a un hombre, elíjanlo por sus acciones, no por sus palabras. Y estoy realmente cansado de que siempre suceda lo mismo. Así que pon mucha atención a lo que te voy a decir. Grábatelo en la mente. Y si es necesario, grábalo en piedra para que no se te olvide esta cruda verdad. ¿Estás lista? Ok. Si un hombre no te llama es porque no quiere llamarte. Si no te invita a salir es porque no quiere verte. Si te trata como si fueras un pedazo de basura es porque le importas un pedazo de basura. Si te traiciona es porque no le gustas lo suficiente. Si te deja ir es porque no le gusta estar contigo. Si no te demuestra interés pero te dice que eres importante para él es porque necesita tener a alguien de emergencia cuando quiera tener placer y no haya nadie más alrededor. Si cuando quieres algo más de él te dice algo así como es que no estoy listo, es que tú eres la mujer de mi vida pero... Es que ahora no es el momento, es que no sé, es que tengo que revisar mi vida, es que sí, pero no, es que, es que, es que... ¿Es que qué? Es que no quiere y punto. Las mujeres siguen, viven siguiendo de su juego de confusión y victimación porque, pobrecitos, él me ama pero yo lo entiendo. Dejemos algo claro, cuando un hombre quiere estar contigo, está, así de fácil, sin enredos, sin mentiras y sin excusas. Cuando un hombre se derrite por ti, puede que le dé miedo, claro que sí, pero lo enfrenta porque no va a arriesgarse a perderte. Deja de comportarte como la madre Teresa de Calcuta y deja de justificarle cada rechazo, cada desplante y cada excusa. Necesitas ponerte tú en primer lugar. No necesitas a alguien que no sabe lo que quiere, que no ve lo mucho que vales, que no ve todo lo que puedes aportar a su vida. Por favor, deja de elegir intranquilidad, dudas y desprecio envuelto en explicaciones sin sentido. Tú mereces, mereces a un hombre que sepa que tiene enfrente, que te valore y que se esfuerce cada día por ti. Deja ya de romperte la cabeza por algo que probablemente no va a ser tan bueno como tú piensas y date la oportunidad de recibir todo lo que mereces con un hombre que sí te quiera. Recuerda esto y recuérdalo muy bien. No existe hombre asustado o confuso. Tampoco existe el hombre trágicamente afectado por el pasado, ni hombre necesitado de ayuda. Los hombres se dividen en dos principales categorías. Los que te quieren y los que no. Y aquellos que no te quieren se dividen en dos subcategorías. Los que te follarían si les das la oportunidad y los que no. Todo el resto es solo una excusa.